Los libros no se escriben, se sienten, es un sentimiento escribir, no puedes, uh, tienes que, uh, de, de, hay algo dentro de ti que tienes que salir fuera, o sea, explosión pura.